Yo agradezco eh, que me hicieran llegar el contrato entre el Estado Dominicano y vamos a puntualizar algunas cosas de ese contrato. Nos lo hicieron llegar, lo leímos completo y tuvimos la oportunidad bastante largo, me acosté a las 3 de la mañana leyéndolo, pero para poder hablar hoy, tuve que hacerlo. Acérquese de aquí, señor director, en todas sus partes. Y yo tengo aquí, el, por suerte, el contrato original del fideicomiso. Ustedes lo podrán ver. Y ustedes verán, como dice aquí, contrato fideicomiso, punta catalina, fiduciarias reservas. Y usted va a ver ahí la fecha del contrato que está marcado con 5 de noviembre de este 2021 y que llega, llega entonces porque debe ser validado por el Congreso el 9 de noviembre del 2021. Y ahí está recibiendo Alfredo Pacheco, lo voy a poner un poquito más grande, como presidente de la Cámara de Diputados y ahí dice... El Presidente de la República, lo voy a poner un poquito más grande todavía, dice ahí, en el ejercicio de mis funciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana, someto a la consideración de este honorable Congreso Nacional para los fines de conocimiento y aprobación el contrato de Fideicomiso Público Termoeléctrica Punta Catalina Fideicomiso CTPC. Suscrito entre el Estado Dominicano en calidad de fideicomisante y fideicomisario, y la fiduciaria Reservas S.A. en calidad de fiduciario el 21 de octubre del 2021. La finalidad para la cual se construye el fideicomiso consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de asegurar una operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, así como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento conforme lo establece el contrato. Espero que los señores legisladores... discúlpenme aquí que eh, le puse para marcar un poquito, puede seguir aquí ya. Entonces... <tose> Espero que los señores legisladores otorguen su voto de aprobación al contrato que someto para su aprobación. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a ver los puntos que me interesan. ¿Puede venir aquí? Dios, Patria y Libertad. Para que vean que yo tengo el contrato original y que tuvimos la oportunidad pues, de, de leerlo. Entonces, aquí se aclara, el pueblo dominicano ni siquiera lo conocía, lo van a conocer ahora, por lo menos esta porción que nos ve a nosotros, porque a lo mejor algunos lo han comentado ya. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, con sede en la Avenida Independencia, esquina calle Fray Cipriano Uretra, del Distrito Nacional, Capital República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes, etcétera, etcétera, etcétera, dice este contrato que la sede está en un proceso de liquidación y que por lo tanto. Como fideicomitente aportante, que es la que representa al Estado, está a desaparecer. Entonces, de manera sucesiva, de manera sucesiva lo que va a suceder es que Punta Catalina, que pertenece al Estado y por lo tanto pertenece a la CDEE, en esta sociedad fiduciaria organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el registro tal, tal, tal, dice aquí que se va a crear ese presidente del Consejo de Administración de la Fiduciaria. ¿Qué error comete el presidente? Bueno, que elige ahí, desgraciadamente, a figuras que ya pasaron como por ahí, como Celso Marrancini, que estuvo y fracasó en la administración de la CDEE. Y pone el mismo grupo de empresarios que, por ejemplo, gerente general y gestor fiduciario a Andrés Vanderjoz Álvarez. Y ese grupo que ha pasado, que criticaron y que rechazaron y que tuvieron durante el PLD, que lo ponen aquí también. O sea, la misma gente, los mismos protagonistas. Por eso que ustedes ven que aquí como economistas se van a rotar siempre Andrés Juárez, hijo. Y el otro, ¿cómo se llama? El que estaba administrando Punta Catalina. Eh, hasta hace poco, que es la, la otra parejita, Jaime Aristi y ¿Mm? Entonces, ¿qué dice este contrato? Y ahí son parte de los errores. Es verdad, no se le está vendiendo a la empresa privada, pero la dirección, administración, para los fines de traspasar, gestionar, comprar, vender, realizar aportes, transacciones, recibir los aportes económicos, lo va a administrar un grupo de empresarios privados. Que dentro de este contrato, ese grupo gestor no está dentro del contrato. que pasa a ser un contrato de fideicomiso público? Yo conocía los contratos de fideicomiso privado. Esta es una nueva figura para mí, por eso lo estaba estudiando. Y entonces, el gobierno como una figura corporativa es la que va a recibir los beneficios y los aportes de este contrato. Ahora, ¿qué es lo que no queda claro en los apartados del artículo 18 de este contrato, en las cláusulas 18, 19, 20, 21 y 22, ¿Qué es lo que eh, a mí me preocupa? que a esa, a esa comisión de notables economistas, peledeístas, empresarios, y en ese proceso de liquidación de las EDES, ¿sí? que están siendo en este momento liquidada porque está en un proceso de desaparición lo que quedaba de la CDEE, -E -E, de la Corporación Dominicana de Empresas eléctricas estatales lo que me preocupa es el poder absoluto que le dan a esta gente para manejar la termoeléctrica más importante del país por lo tanto dirigir el sistema energético dominicano esa es la preocupación que nos da a nosotros y que este comité técnico que actúa por cuenta y bajo las instrucciones de la unidad de gerencia, que también es independiente, aunque supuestamente en este contrato de fideicomisos representan al Estado. Todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, el financiamiento, todo ello lo van a manejar. Y el Estado Dominicano, que actúa en el presente contrato, miren aquí cómo está la cláusula para que ustedes sepan, que quería que lo leyera, que no es invento nuestro, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, representada a su vez por la Comisión de Liquidación, ahí está, hay una Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ya está liquidándose, se está terminando, finiquitando, va a desaparecer, a través de la formalización de este documento conforme al decreto 538-21 de fecha del mes de 3 de septiembre del año 2021. ¿Sí? Significa que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, representada por la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, se incorporará al fideicomiso, desaparece y le sucede jurídicamente Punta Catalina. Entonces, voy a ahora explicar a la gente, porque a lo mejor si siguen unos términos técnicos del contrato, ni no me van a entender ni papa. Puedo venir aquí, señor director, para yo explicarle a la gente. Y vean que nos tomamos la molestia de leerlo todo, el contrato, porque lo tenemos completo, aquí vamos a ponerlo. Yo lo bajé completito gracias a mi querido amigo William, que me lo hizo bajar. Yo lo bajé completito, aquí está completo el contrato. Me lo leí a las tres, me acosté, completo el contrato, completo con todos los adendos, documentos originales, actos de traspaso, de fideicomiso, las empresas involucradas, quiénes están dirigiendo, quiénes son los firmantes, los responsables, ante el Estado, cuáles son las condiciones. Y tal y lo que yo le dije... Ayer se reitera, no, no pasa la mano, no se le va a vender a, a la empresa privada, pero es la empresa privada la que va a manejar ese proceso completo, porque son un grupo de empresarios que ya han estado y fracasaron en el esquema de la administración de las cosas eléctricas. Y ustedes verán ahí, dentro del proceso de liquidación, todo, todo, ahí está absolutamente todo. Esa comisión técnica y ¿Sí? esa especie de patronato fiduciario si podemos llamarlo así puede sacar a la fiduciaria bajo reserva que la del Estado y poner a una privada porque tiene poder para hacerlo todo ellos tienen poder absoluto a partir de ahí de la mayor productora y ahí está fíjese ahí una finalidad en el final del contrato y completo todo bien puede venir aquí entonces Usted quiere alejar del pasado y no recibir crítica. No ponga a César Marrancini, no ponga a Bandejo, no ponga ese grupo de figuras que todo el mundo sabe que lo que hacen en cada gobierno es enriquecerse y buscársela. Y vamos a ver entonces, a partir de la administración, la transparencia. ¿Qué es lo bueno que ha hecho el presidente? Porque hay que criticar lo malo, pero hay que decir lo bueno también, que él ha nombrado. Una compañía internacional la ha contratado para hacer una auditoría y decir qué costó al Estado Dominicano, cuánto se gastó, si se robó o no se robó y lo que pasó realmente en puta Catalina. A esta fecha nadie sabe en cuánto le salió. Lo que la gente conoce y lo que nosotros conocemos de los 2.100 millones de dólares es un valor estimado porque en el momento que eso se hizo nadie sabe el valor real de la transacción y por cuánto le salió Punta Catalina al Estado Dominicano. Lo cierto sí es, y ahí me aprovecho de darme mi traguito, lo cierto sí es de, de todo esto, que además de la liquidación de la, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y su proceso de desaparición, como ha estado haciendo el presidente, de aquellas cosas que eh, ha considerado que por eso de, no, se desapareció la OISOE, eh, el Yokei Navíes y una serie de, de, de entidades que la ha ido pues fusionando Y eso pudiera verse bien porque si no están funcionando y no están de manera correcta, hay que ver de qué manera puede fusionarse eso. Eso también es algo que no lo voy a criticar. Ahora bien, hay que ver si al final este grupo de empresarios y esta, y esta comisión de notables, este equipo técnico que va a dirigir todo este proceso, cuando se haga de conocimiento público, la auditoría y la investigación que va a determinar en cuánto sale decir, bueno, finalmente pagamos 3.500 millones de dólares, se robaron 1.500 millones de dólares. ¿Quién se lo robó? Vamos a someter a lo, que, a lo que se robaron todo eso. Bien, pero entonces el problema es que el presidente se complica la vida porque no le explicaron y le dan de sorpresa esto al pueblo dominicano. Eso pudo haberse hecho en vista pública y consultar y decirle al pueblo, mire, nosotros vamos a hacer esto para el bienestar de la mejor administración de Punta Catalina. Porque la gente está viendo ahí que usted le está cediendo 100 millones de pesos, un millón de dólares, los 2 millones de metros cuadrados donde está Punta Catalina y que se lo está cediendo a este grupo, que va a administrar eso. Entonces, el Estado pasa, entonces eso hay que ver. La mayoría de las acciones, ¿quién la va a tener? ¿El sector privado o el Estado sigue bajo... La desaparición de la CDE con la continuidad jurídica de Punta Catalina. Esas son cosas que la gente no entiende. Y usted tiene que explicarle. Porque si entonces se cede la mayoría de las acciones al, al sector privado, entonces el Estado deja de ser el accionista mayoritario y la capacidad de disposición y de dirección la pierde. Esas son cosas que hay que explicarla también, que en ese contrato no es tan clara porque no se explican claramente. Lo que yo critiqué y sigo criticando es, señor presidente, que usted debe tener mucho cuidado porque eso junto con el proceso de compra de la vacuna que le valió a usted, cancelar un ministro, poner otro y muchos escándalos de corrupción que se dieron ahí, que usted pudo corregir a tiempo, pudiera salirle muy caro porque usted criticó y yo traje aquí el texto anoche cuando usted era aspirante a la presidencia de que jamás se podría traspasar la central termoeléctrica y las acciones eléctricas del Estado a manos privadas, porque el proceso de capitalización que dirigió Leonel Fernández fue un fracaso y demostró que en manos privadas lo que se ha hecho es sacrificar al pueblo que está pagando la energía más cara del mundo, el kilovatio hora. Y que República Dominicana tiene toda la capacidad instalada para servir una energía correcta y que nunca falte pero entonces nadie sabe que la mayor parte de los contratos que continuó Hipólito, que hizo Leonel cuando hizo el traspaso de las empresas estatales, que continuó Danilo, que siguió Hipólito y que usted no ha variado, nosotros pagamos el servicio energético por capacidad instalada y no por energía servida. ¿Me explico? Una planta como esa, como la Smitha las la Congentri, duraron hasta un año apagada y nosotros teníamos que pagarle porque se le pagó por capacidad instalada, no por energía servida. Usted me sirvió tantos kilovatios, yo te pago esos kilovatios que tú me serviste. Y vamos a sincerizar los precios con los mercados internacionales. Todo eso es parte de un proceso de transparencia. Y si usted cae en dejar eso finalmente en manos privadas se va a contradecir y eso le podría caer a usted en un proceso de campaña, una reelección que usted va segura sin oposición. Tan tan asustados la gente de la oposición que están hablando ahora de que el hijo de Leonel, Leonelito, lo que parece un dictadorcito, Leonelito ese, dice él, nosotros no descartamos una alianza de la FUPU con el PLD, ¿Eh? porque están asustaditos, porque saben que una reelección usted la ganaría fácil. Sin en cuenta los tropiezos. ¿Cuáles son los tropiezos que usted puede encontrar? La mala asesoría interna y la destrucción desde dentro de su partido que siempre ha operado porque al perder la división interna es la que lo acaba. Y hay que ver si esos procesos de división interna no se dan para acabar con sus aspiraciones legítimas y ya está montado el aparato de la reelección que a usted le corresponde un periodo y no más con el modelo que tenemos, el modelo americano. Pero ojo, cuidado, que del manejo transparente de lo que salga de ahí, de esa comisión de notables y de ese contrato eh, y de esta figura que se ha, se ha establecido del fideicomiso, que a usted le gusta mucho porque su propia fortuna está en un fideicomiso fuera del país, para usted no tocar su fortuna ni en enriquecerse del Estado, eh, y, le, y le gusta mucho a usted esa figura vamos a ver si esa comisión de notables ese grupo de representantes de los intereses del estado y de administración de la cosa pública finalmente no representan un fiasco y tengan mucho cuidado si se deja engañar presidente que nadie le quiso meter pico a eso y terminó Danilo con un lío de sobrevaluación renunciando en los Castillo y los vinchos de la comisión que puso ahí, por los líos que se encontraron en la vaina de Punta Catalina. Y cada gobierno ha tenido su némesis. Pele de, de Leonel hizo la capitalización y privatización y no se le ha perdonado nunca. Y esa ha sido una de las, de, de los grandes talón de Aquiles que lo han denominado como un gran ladrón ante... El, el robo del patrimonio público y la depredación del erario tampoco se le perdona el traspaso de más de 25 millones de toneladas para, para vender todo nuestro oro a la barrigol entonces nosotros hemos sido muy débiles entregando el patrimonio nacional a capitales extranjeros entonces de la seriedad en que, que usted administre eso va a depender de su éxito, de su fracaso. Vamos a esperar a ver cómo se maneja esta gente y que si finalmente, como no va a pasar a mano de la empresa privada, sino que el Estado sigue recibiendo los beneficios y que el Estado sigue recibiendo y representando eh, al pueblo en la administración de la termoeléctrica Punta Catalina, veremos finalmente qué sale de ese arroz con mango. No digo más nada. Para su beneficio, ojalá que salga con transparencia, porque si usted cae en lo mismo de los demás, a usted también le podría encantar, epa para afuera que van, o pudiera ganar su reelección fácil si usted preserva los bienes y la cosa pública del Estado, que son el patrimonio del pueblo que usted representa. Eso va a depender de usted. Si usted lo maneja bien, su reelección segura. Si lo maneja mal, aunque usted tiene una ventaja, que los que hacen campaña sucia en este país están con usted. Los monstruos, los papaupa de la campaña sucia y los que, que saben tomar los medios para eso, están con usted. Están de cerquita. Todo el mundo sabe a qué yo me refiero, ¿verdad? Ah, bueno, no tengo que decirlo.